Madrid Escucha es un programa que, entre otras cosas, tiene un taller adentro. Lo que busca es trabajar por bienes colectivos y por objetivos públicos entre ciudadanía, actores políticos y funcionarios públicos. En esta ocasión nos hemos centrado más en proyectos y problemas vinculados con la movilidad y eso al final lo que ha hecho ha sido que toda la gente tuviera digamos algo en común, ¿no? la ciudad, el lugar, cómo nos movemos. Pocas veces se tiene la oportunidad de dialogar con los ciudadanos y los que usan realmente el espacio público y los servicios de transporte para moverse. Es fundamental que haya esta interacción porque es lo que hace que las soluciones sean ajustadas a las necesidades. Se valora el proyecto independientemente de tu título, independientemente de dónde vengas y demás, y esto permite que realmente la diversidad que puede y debe aportar lo social a la gestión de lo público, conserve su esencia. Nuestro proyecto es el de las calles y las noches también son nuestras y viene de una preocupación personal que tiene que ver con la inseguridad que nos dan algunos espacios de nuestros propios barrios y entonces se nos ocurrió hacer un mapeo del Distrito Latina a partir de una aplicación que desarrollamos con un cuestionario para situar algunos puntos que nos generan miedo o ansiedad y a partir de ello poder actuar sobre, intervenir sobre esos puntos. El proyecto eh, realmente no es un proyecto mío, es un proyecto de mi mujer. Cuando paseábamos por la calle Hortaleza nos que a una intersección y tuvimos que pararnos, una intersección semaforizada Entonces, como si fuese una cosa de lo más normal, comenta, dice, bueno, esto es lo que no tiene que ser es que nosotros nos tengamos que parar, porque si queremos potenciar el funcionamiento de la vía como funcionamiento peatonal, lo que deberíamos tener es siempre verde el semáforo para nosotros. La propuesta se va a centrar en hacer un piloto en la calle Hortaleza, en concreto en dos cruces, Hortaleza con Augusto Figueroa, ...y hortaleza con infantas... ...y bueno, se trata de que veamos qué incidencia tiene... ...vamos a medir antes y después... ...y en función de eso pues ya veremos... ...si es una medida que puede implantarse... Eh, ...definitivamente o incluso adoptarse en otras calles... Eh, de más grandes. El proyecto consiste en explorar un nuevo modelo de aparcamiento para residentes en el que aunemos eh, distintos usos, diferentes al de aparcamiento, de tal forma que hagan más baratas las plazas para los residentes. Se trata de barrios donde la gente pues necesita su coche, su furgoneta para trabajar, en muchos casos trabajan fuera de Madrid, vuelven por la noche y no tienen sitio de aparcar porque son edificios sin aparcamiento. Bueno, mi propuesta fue hacer un una aplicación para hacer más accesibles los datos de, de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento tiene unos, unos conjuntos de datos muy extensos, muy potentes, de, de tráfico, de intensidad de vehículos. Lo que pasa es que son tan grandes, tan potentes, que son muy difíciles de gestionar si no se tienen los conocimientos, bueno, muchos conocimientos, amplios conocimientos informáticos. Entonces, con lo poquito que yo sabía y con la ayuda de, de más gente, pues hemos intentado hacerlo un poquito más accesible. El proyecto consiste en desarrollar una herramienta de registro de experiencias individuales a la hora de caminar que eh, serviría para que distintas personas se unan en un grupo motor intercambien la experiencia de cada uno y a partir de ese encuentro se puedan poner en común tanto las vivencias de cada persona en su barrio como así también se pueda generar distintas reflexiones sobre sobre cómo es vivir en ese barrio. Hemos expuesto varias propuestas para Hacer un prototipo de cuaderno para caminantes. Entonces se han fusionado las ideas de cada uno de los integrantes del taller y ha sido muy enriquecedor. Pues yo estoy participando en un proyecto que se llama En Bici sin Edad, eh, el, que es una red mundial prácticamente ya, eh, de voluntariado con personas mayores eh, que consiste en sacarles de paseo. Eh, con triciclos. Y aquí en Media Lab lo que estamos haciendo es eh, generando una aplicación que facilite lo que es toda la gestión del voluntariado con los usuarios, con los, los centros que nos demandan las, las, las salidas. Pues los ciudadanos muchas veces hacen este tipo de procesos participativos ellos solos. Según nos han contado, pues les falta la opinión técnica. Nos han agradecido el, el, nuestra presencia porque les, les ponemos los pies en el suelo, les aterrizamos sus sus proposiciones ¿no? y nosotros, desde luego, aprendemos mucho de los ciudadanos porque ellos son los que saben lo que está pasando en la ciudad. En Madrid la bicicleta ahora mismo está teniendo mucha relevancia, mucha importancia, hay mucha gente motivada, queriendo empujar, mucho activista. Qué bueno sería tener un, un código para saber qué cosas funcionan, por dónde el sistema permite que un ciudadano pueda ...hacer iniciativas con, con, eh, para la bicicleta... El proyecto que he presentado a la convocatoria de Madrid Escucha... ...consiste en una plataforma comunidad... ...para desarrolladores para hacer innovación abierta... ...en torno a la movilidad sostenible en Madrid... Eh, ...la idea es generar este espacio... ...y eh, consistirán en 12 encuentros durante el primer año... Eh, ...en la que invitaremos a instituciones, universidades... ...ciudadanía, eh, operadores privados y públicos a, a trabajar juntos. Hemos visto... Eh, ¿Cómo podemos ayudar eh, de manera colectiva y cómo podemos intervenir realmente en la sociedad es que esto, que estamos sacando aquí? No sé cómo lo vamos a poder codificar y lo vamos a poder difundir pero es necesario para que todo ese activismo ahí por fuera diga, ostras, esto hay que tenerlo en cuenta porque es que eh, es la manera que tenemos de conseguir objetivos. Los promotores se llevan a casa una experiencia muy, muy bonita con perspectiva de poder crear un canal directo con los interlocutores de lo que necesiten.